Saludos, soy Rafael Banger y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es cómo vincular la aplicación de Netflix a Excel para poder ver nuestras películas y series mientras trabajamos y no permitir que el trabajo nos estrese. Listo, así estamos un poco distraídos, pero a la vez estamos cumpliendo con nuestras funciones y. Eh, vamos a tener una buena salud mental, entonces si ejecutamos la aplicación de Netflix aquí pueden ver que está, se está visualizando pero si damos clic acá se va a ocultar, listo entonces la, lo que nosotros necesitamos es que la aplicación de Netflix se ejecute en cualquier eh, en cualquiera de estas opciones de aquí que nosotros no estamos necesitando y aún si la necesitamos podemos correr la ventana de Netflix y así no, no nos impida seguir trabajando, entonces para ello ejecutamos netflix y este para solucionar el problema simplemente damos clic en esta opción que está aquí a dar clic allí miren lo que va a suceder se nos va a desplegar una ventana acá y si damos clic aquí en excel miren que no se va a ocultar entonces si ejecutamos una aplicación eh, alterna alterna a, a una diferente a excel miren que aún así no se va a, a ocultar y así podemos trabajar, podemos correr la ventana si nosotros cerramos y podemos cumplir con nuestras funciones sin necesidad de cerrar, eh, de que se nos cierre la aplicación de Netflix. ¿Listo? Entonces, en caso de que ustedes, por regla eh, general o en, en algunas situaciones, no se les permite ejecutar la aplicación sino solo el motor de búsqueda y no les sale la opción, lo único que deben hacer es. Hacemos saber en la descripción del tutorial Y yo les actualizaré el, el, el video Para que lo hagan también con el motor de búsqueda Simplemente lo vamos a hacer Que aparezca la misma opción Y eh, podamos eh, ver nuestras películas y series También usando el motor de búsqueda Puede ser Google Chrome Puede ser eh, Mozilla Cualquier otro motor de búsqueda Podemos también podemos, eh, iniciar sesión en Netflix Y hacer esta, este mismo, realizar este mismo truquito Eso ha sido todo por hoy Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.